Pues les saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos. Así es, ¿qué así tal? ¿Cómo es? estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos nuevamente con, con ustedes, sean bienvenidos al espacio de Hoy Oramos en vivo y bueno, pues eh, esperamos en Dios que ustedes eh, estén bien, sus, fam sus familias estén bien y Gracias por este tiempo que, que ustedes nos dan, y gracias también por todas las personitas que han estado compartiendo estos videos, porque son de bendición, es palabra de Dios y es oración a Él, así de que gracias, gracias a todas las personitas que en este momento ya están con nosotros, hoy los, los que van a estar más del y los que no, bueno, pues se queda en... En On Demand para que lo vean más tarde en el tiempo que, que tengan. Así es. Bueno, pues somos sus amigos entonces. Sus amigos Elida Madrigal, Garza y Rafael Caballo. Así es. Y bueno, pues vamos a, a continuar. y a, Ayer comentábamos algo con respecto a, a las herramientas. Las herramientas. A las herramientas. Entonces... Qué, qué hermoso es poder tener herramientas para poder hacer las cosas mejor, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, miren, ayer les compartí de que había una persona, hubo oh, una persona que eh, yo espero que todavía viva. Que conociste en eh, aquel tiempo. Eh, sí, de hace ya muchos años, hace muchos años, la verdad. Eh, yo tenía un carrito, bueno era carrote en aquel entonces, eran carrotes, eh, sí era un Osmo y 54. Este, me encantaba el carro ese eh, y este muchacho me ayudó a ponerle la palanca de los cambios abajo porque era un carro estándar Ajá, okay. eh, como ya era un carro usado pues se batallaban a veces para, para como los, que se brincaba, no cambios, sí. Ajá. dije oye cómo, cómo ves después poner los acá abajo en una palanca claro que sí, hombre como les decía, verdad no me bueno, es que sí, un desarmador, ya hago lo que tú quieras listo y me le puse la palanca abajo no. este era un carro pues, me gustaba mucho y me gustaba mucho el color azul y lo a pintar así de azul, verdad, entonces este, eh, Bien, pues, me, el... quedó, me quedó bonito la, la, la verdad el, el carro ese así es eh, y pues te quedaron bonitas las herramientas ahí mira bueno <risa> <risa> qué bonitas se <te> ven <risa> bueno ¿Sí? yo espero que te las le gusten las herramientas que puse ahí verdad un desarmador y, y unas piezas de presión okay. este, porque busqué unas piezas de presión porque esas <risa> puedes ah. eh, apretar fácilmente una tuerca un tornillo eh, no, no, es, es increíble ayuda ¿no? mucho. Sí, sí, mucho es, es increíble como tiene una herramienta cosas ¿verdad? entonces esa fue la razón ¿verdad? por la que pusimos esta herramienta este, y en base a lo que él había dicho que con el llamador y unas pinzas pues se pueden hacer miles de sí. cosas no en, en la mecánica entonces eh, pero también hablábamos de que teníamos una inquietud Ajá, así es. Eh, una, una inquietud vamos sí. a, a llamar así de esa manera nada más para no decir que también un enojo sí, no, no, no, no. <risa> un, un, una inquietud por nuestra gente por nuestra gente por nuestro pueblo por, por nuestro... Eh, sí, nuestros paisanos y, y por toda la gente de, de la América que habla eh, el español ¿verdad? Así es, así es. porque nos, no yo no más hablo por español entonces aunque vivo acá en Estados Unidos, pero no hablo más que puro español. Ahí entiendo una que otra palabra eh, como thank you. <ríe> bueno. pero eso gracias. <ríe> <Okay>. <ríe> pero eh, okay. nada, nada más. Este, eh, y pues bueno, el, la, la cuestión es que eh, queremos ser de ayuda y queremos ser de bendición. De bendición eh, y bueno, pues lo, lo menos que queremos es hacer y ser de bendición. Claro que sí. Eso es lo que, para lo que estamos llamados de, de, de los Dios. Amén. Entonces, eh, bien, pues siempre... Les, les pedimos eh, que usted ajá. ponga cuidado con eso. Así es. Suscríbete. Suscríbete y compártelo también. Y márcanos también con, un, con una, un me gusta, un like, eh, y bueno, y no nada más que me, me gusta, sino que lo veas y que, que, lo, lo, compartas. Veas y que lo, lo compartas, que puedas también participar tú, este, mandarnos un, un chat. Eh, y, y bueno, únicamente queremos este, enfocarte ahorita en esto, que te suscribas, que lo compartas y que nos marques. Y que, eh, que lo veas para que, que, que veas. sepas de qué se trata, para exacto, que lo puedas compartir. Exacto, así es. Ok, vamos más sí. al punto ya. La Biblia nos dice así, ahí ah, sí. estamos en Santiago 1.5, aunque en el video anterior Ajá. algo mencionamos de este, de este pasaje sí. y lo quiero volver a retomar porque es como sí. cuando subrayas algo que te agrada que te gusta en la Sagrada Escritura, ¿no? Así es. ¿Qué dice? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Mire, señor, por tu palabra. Eh, cuando mencionábamos de las actitudes y de las aptitudes, de, de, de la cuestión de la superación sí. eh, del presente, del pasado y del futuro, todo está en nuestras manos en, en nuestra cierta mano, forma. Sí. Y en las manos del en Señor. Las manos del en las Señor. manos de Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eh, este es lo, lo importante, que cuando nosotros estamos con una actitud bien buena, bien positiva, positiva entonces quiere decir que tenemos mucho que hacer. Oh, sí, claro. Tenemos que mucho sí. que hacer. Eh, déjenme decirles algo. Eh, cuando nosotros decimos que nos ponen un me gusta, no, es precisamente nada más para, porque me gustó, Ajá. sino porque me gustó lo, el contenido del video, Exacto. de lo que estamos hablando. Un, un ¿Sí? me gusta así nada más porque pasaste por ahí le pusiste un me gusta, eh, eso no significa nada, la sí, verdad no, para no. nosotros no, no significa eh, nada el, el que pongas un me gusta si sí, realmente no te gustó lo que estábamos comentando. Claro, se tiene que saber de qué se trata. Eh, exacto, eso, eso, ¿Sí? es, eso es básico y es fundamental. <coughs> claro. ¿Por qué? Porque, Oye, te, ¿te gusta la Biblia? Ah, sí, sí, sí, me gusta. Ya la ves, no, no, pero me, <risa> me, pero me gusta. Entonces, no sabes <risa> ni lo que no, estás no, diciendo, no, ¿verdad? No sabes, sí. Entonces, eso es lo, lo importante, que cuando a alguien le gusta algo, es porque entendió, entendió. comprendió uh -huh. y lo quiere poner también en práctica. Y es por eso que debe de compartirse. claro Porque si es. tú estás escuchando un mensaje que te agrada, eso quiere decir que es motivo de, de compartir. Amén, amén. amén. No, amén. nomás porque te gustó. O sea, como tradicionalmente se dice, ¿verdad? Sí. Que, que pone ahí me gusta. Sí, qué bueno que lo pongas, pero que pues, realmente te gustó por lo que se está comentando, que se está lo que comentando, está dic amén. diciendo. No, por lo que dice la Sagradas escrituras. Así es. Entonces dice aquí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Pedirles a, sí, a Dios. Sí, Pedirle a Dios, así es. qué hermoso es cuando sí, tú es tienes a alguien que te puede ayudar a resolver tus problemas, tus necesidades. Así es, así es. ¿Verdad? Entonces, eh, y nos dice, el cual da a todos, a todos. A todos, a todos, a todos, abundantemente. Eh, y lo dice que abundantemente. Además dice que sin estar sí, es eh, sin ningún reproche. Así es. Ah, ya, ya, ya tienes necesidad ya vienes a buscarme. No, no, no, no, no. Eh, el Señor eh, con abundancia lo hacen y sin reprocharnos nada, absolutamente. Sí, amén. Así Y, es. y, y le será dada. Le será nada. También eso de la palabra ahí que será dada es el creerlo que, que lo recibe. Sí. Creerlo. creerlo, creerlo. Por eso creerlo. Les, les menciono ahorita la importancia de sí ver lo que se está hablando uh -huh. o, o escuchar lo que sí se está hablando porque entonces sí, si te agrada lo que se está diciendo hay un motivo para que sí pueda gustarte. Sí, sí, sí. Y si sí, no te porque... gusta lo que se está hablando es que entonces tú no eres una persona que a lo mejor no más andas aquí paseándote uh -huh. por el internet y, y nada más pero no, no estás queriendo saber y querer aprender entonces Exacto. es, ese es lo, lo importante es como cuando vas a un templo eh, o escuchas una predicación uh -huh. pues si no le estás poniendo cuidado pues, pues no por un oído cambiale cámbiale mejor sale, sí ¿Cambia? ¿Sí? <risa> sí porque entonces estás nomás perdiendo el tiempo sí sí ¿Por qué? porque no no te está agradando lo que está diciendo el predicador Así ok es. entonces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 Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Amén, amén. O sea, la Biblia. La Biblia, la palabra del Señor. No es que si nada más que, que te gusta. Ay, es, es, es me gusta mucho escuchar. Ay, me gusta mucho la, la, la música. Me gusta mucho la, la, la, los cantos que hay. Sí. No, no, no. Eso no sirve para nada si no complementas con la palabra. Claro, claro, así es. La palabra y que tú también te enseñes a orar. Si no, nada más estás en el gozo, nada sí, más en la alegría. La plática, y eso sí. no te va a beneficiar Así para es. nada. Eh, cuando eh, tú vas a un servicio eh, de, de iglesia y nada más están cante, cante, cante, Pues sí, a lo mejor te vas a cansar de estar ahí parado, se te va a cansar la garganta, pero no estás aprendiendo nada. Ajá, ajá. Porque la palabra es la que te va a edificar Exacto. Lo demás sí. es, de, es, de, es del gozo, del bullicio que hay, del o momento, por decirlo, del momento ¿sí? sí. Pero la palabra es la que permanece. La palabra es la que permanece. Eh, entonces, sí, dice que nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de sí. noche meditarás en él. Sí, sí. ¿Para qué? Para que guardes y o, okay que de día y de noche tendrías que estar meditando sí. en la palabra uh -huh. ¿Por qué? porque porque la que te va a cambiar la que te va a edificar es la que te va a hacer crecer es la que te va a hacer prosperar uh -huh. entonces uh -huh. y sigue diciendo para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito pero si nada más te gustan los cantitos hay uh -huh. preciosísimos olvídate uh -huh. eso, eso es, no es el problema el problema es que si no hay palabra, no hay enseñanza. Y si no claro. hay enseñanza, no hay crecimiento. y Si no hay crecimiento, pues con, como nunca haber nacido. No hay nada. No hay nada. Entonces, para que guardes y hagas conforme. Hagas, hagas conforme a lo que está escrito en él. Porque entonces, ¿qué va sí. a pasar? Hará no prosperar. prosperar tu camino. No es sí. nada más que te gustó. No, no, no. La Escritura no te, está te está enseñando y diciendo qué es lo que tiene que, que acontecer, qué es lo que tiene que suceder. Miren, yo me doy cuenta aquí, porque me, me marca aquí en mi computadora, sí. cuando alguien entra y también me, me marca cuando alguien se va. Sí. Entonces, quiere decir que no les está interesando lo que estamos haciendo. Sí. Porque ¿Por qué? O, o no tuvieron tiempo, quiero decirlo en, en, en, en una buena posición no sí, sí. tenía tiempo o simplemente no les interesó. Sí, sí. Entonces, sí. una persona que no le interesó, ¿cómo lo va a recomendar? Sí, sí pues es que eh, por eso decimos que depende mucho de, de la actitud de la persona. Así es. O cómo, ¿Cómo esté su, su, o sea, su pensamiento? Si su pensamiento, su sentir, es eh, buscar al Señor, es conocer más de su palabra entonces la actitud es diferente. Exacto. Que, que, sí. que, que cuando no, no hay nada en, en, en la mente, en el corazón, en el pensamiento, pues no le interesa porque tu actitud no es esa. Exacto. Entonces la, la actitud tiene que ver mucho con la actitud. Ajá. La actitud te va a hacer porque te vas a desarrollar. Sí. sí, vas a sí. Agarrar, bueno, cuando estábamos hablando de las herramientas, eh, esas son las que te ayudan a realizar un trabajo o a hacer una acción entonces por Así eso dice aquí porque entonces harás prosperar tu camino y, y todo, te saldrá, bien. todo te saldrá bien o sea para poder prosperar en la vida espiritual uh -huh. más vale que nos enseñemos a meditar en la palabra como dice día y noche amén, o sea que de día y de noche podemos meditar sí, amén. no que sea leyendo la Biblia de diez de noche. No, no, no. No, no, no. Tienes que tomar Merit tu tiempo nada más. Pero, pero si sí estás entendiendo lo que estás leyendo. Exacto. exacto Porque sí. si no lo estás entendiendo, a pues darte cuenta que ni lo, lo, lo leíste. Entonces, sí, por eso las predicaciones son básicas, son fundamentales. Por eso Jesús mismo les predicaba. Sí, sí, sí. Y, fíjate, sí. y te les voy a comentar algo. ¿Qué pasó con los discípulos después de que el Señor ascendió? Uh -huh. Pues ¿Volvieron a, a su vida normal? Sí, sí, sí. Por eso Pablo en un momento dado, que vino a conocer a de, desde Jesús uh -huh. cuando iba camino a Damasco uh -huh. y cuando se le apareció, el Espíritu Santo de Dios lo tomó de tal forma, de tal manera que hasta quedó ciego. Quedó ciego. ciego. Entonces, él comprendió Mejor que los, los mismos discípulos que habían andado con Jesús. Exacto. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo tuvo que decirle a, a, a Pedro. Uh -huh. Oye, pues, ¿cómo estás viviendo? Uh -huh. ¿Tú estás viviendo la vida espiritual que, que, que Dios está demandando? La, de la que te enseñó Jesús directamente a ti. Así es. Por eso, eh, él pudo negarlo por varias ocasiones. Cuando lo estaban crucificando, sí, sí. entonces y, y la, la actitud de, de, de, de que se toman a veces, porque nos falta el conocimiento, el conocimiento es, el conocimiento? es, es, es primordial, es básico, es fundamental. Muy, muy importante. Muy porque importante. porque si queremos un día estar en la presencia de Dios, más vale que sepamos a dónde nos quiere llevar el Señor. Claro, claro que sí. Porque si no, estamos aquí nomás de pasaditas sin darnos cuenta. ¿verdad? Sí, o, o nomás que porque me gustó, ay, que qué rico se siente. ay No, no, no, no, no se trata de eso. ¿sí? No. no estamos no. hablando de, de, de cosas dulcitas así, que como, sí, no, no, no, no. como los dulces que se venden, que, que ah, qué rico, ¿sabes? no, no, no. Tiene que haber un entendimiento, un entendimiento, tiene que haber una comprensión de la palabra. Sí, bien, bien, bien. Por eso la gente va nomás de pasadita. Sí, sí, sí. Así como lo estamos viendo nosotros aquí, que nomás entran, o sea, algunos se detienen un poquito, pero ya nomás siente que, que hay carnita, eh, y dicen, no, sí. no es, es, es que es más, más dulcito. Más dulcito. <risa> eh, triste, eh, triste. Que, que no me den fuerte, porque ay, mis oídos son muy, muy tiernitos. No, no, no. Eh, <risa> Te, pues sí. Tenemos que aprender, que tenemos que aprender y el que quiere aprender sí. es como cuando estás haciendo un trabajo, vamos a hablar de la, del carpintero o sí. del mecánico o del pintor, te tienes que manchar, te tienes que, que, que, que lastimar sí, a claro. veces, pero estás aprendiendo, estás, aprendiendo estás aprendiendo. desarrollando, es sí. como cuando vas a la escuela, pues cuando vas a la escuela vas por horas, vas por horas y años. Entonces, sí, y entonces ya no queremos pasar por ese, por ese proceso. Exacto. El proceso de crecimiento es la tenacidad sí. que tú puedas poner en lo que estás haciendo. Tiene que haber dedicación. Así es. Y, y todo te saldrá bien si lo haces uh -huh. de esa manera. Así es. Si además estás de pasadita, no va a pasar no nada. No pasa nada. No claro, va a venir el Señor claro. y tú te vas a quedar. Así es. Eso es de, definitivo. Entonces, vamos al siguiente, la siguiente lámina. Bien, ahí nos habla Isaías 48, 17 Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Gracias, Qué hermoso pasaje. Así ha dicho Jehová. El Redentor tuyo. El santo, el santo de Israel. El Santo de Israel. El Santo de Israel. Y te dice, yo soy Jehová, Dios tuyo. Amén. amén Yo soy sí es. el Dios tuyo. Al que tenemos que obedecer. Amén. Al que tenemos que obedecer. Así es. Que te enseña provechosamente. Miren. Amén. A, antes de empezar a la, con... con el tema de hoy, estábamos platicando mi esposo y yo, uh -huh. de a, a, algunas barbaridades que, que escuchamos aún de los presidentes de un país. Sí. Sí, sí. Y que le dice a la gente que si va a comer y que no tiene que comer. Y hasta sí, no. qué que, que vestir y qué no, que, que no vestir. Sí, no, no es Cuando nosotros que tenemos no. que poner nuestra fe y nuestra confianza, no en el hombre, sino en el Señor y en su palabra. Amén, así es. Y cuando nosotros nos enseñamos a orar y a leer y entender y comprender su palabra, es cuando nosotros vamos a cre poder crecer. Amén. amén, amén, así es. Porque dice, yo soy Jehová, Dios tuyo. tiene que ser tu Dios. Uh -huh, uh -huh. Y que para que entreña. sea tu Dios, tienes que creer en su palabra y tienes que haber recibido a Cristo Jesús en tu corazón. En tu corazón. Y apartarte ya de tanta cosa que, que, que a Dios no le agrada. Dice, y que te enseña provechosamente. Y que dice, sí. que te encamina sí. por el camino que, que debes seguir. seguir. Amén. O sea, no es el camino ancho que, que en el que vivimos todos ahorita nosotros. No, no, no, no sino por esta veredita por aquí queda más angosita pero este camino sí, te es lleva a la eternidad sí. y a la vida eterna con sí. Dios amén. Amén. los freeways así no no es. no te llevan para allá no no no no no de, pero el camino de angoso del Señor parece muy reducido Ajá. pero cabemos todos amén así es aunque en los freeways parece que que caben todos pero no eso van unos y vienen otros pero en el camino del señor es para ir nada más es para ir no. ¿por qué? porque la ida allá a las mansiones celestiales no es porque te regreses no. es porque vas a vivir allá amén así es entonces así es. ese es el, el punto mi amado mi amada eh, esperamos no ser tan duros para uh -huh. para ustedes para decirle todo esto pero es que les queremos, les amamos y hay un mandato de parte del señor que tengo que predicar. Muy bien. Sí, porque, porque pues para eso vino Cristo Jesús un mundo para para venirnos este, a salvar de, del pecado y a, a, ahí en, en Juan 3, 19, ¿verdad? este nos dice verdad este o sea hay un comentario de, de un hermano, dice, este, Cristo condena la ignorancia de los hombres, puesto que Él mismo, o sea, ha suministrado el conocimiento y esa es la condenación, ¿verdad? Que, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ahí en Juan 319. Entonces, muchos huyen de la luz porque no quieren andar en ella. Si la ignorancia de la palabra se condena allí donde hay luz, entonces ciertamente Dios no nos manda que abramos los ojos para recibir la sabiduría que aquella derrama, porque antes de que pueda fallarse sentencia condenatoria, ha de transgredir, transgredirse la ley, ya que vives donde se predica este evangelio y será juzgado por él, lo conozcas o no, Así es. lo conozcas o no, por eso es muy importante eh, eh, pues conocer la palabra y, y, y estar en, en, en el conocimiento de, de ella para, para que el Señor nos, nos ayude, nos dirija en todo momento qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no, no, no nos conviene hacer. Por eso no toda la gente que escucha se queda. Sí. Porque sí, han pasado ya varias personas. ¿Pero por qué no se quedan? Porque no son los que están en el camino. Exacto. Ahí van de pasadita. Vaya, vaya, adiós. Pero no pasan más que de eso. Sí, porque este, pues. Sí. Y pueden marcarse aún me gusta, pero pero no, no saben de qué se trata. Sí, les gusta más la entretención. Sí, sí, sí, sí, sí, definitivamente. Bueno, vamos a continuar para terminar. Así es. Bien. La Biblia nos sigue diciendo ahí en Marcos 11.24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando creer que lo recibiréis y os vendrá, pero tenemos que creer. Eh, ahí está el secreto. Dice, por tanto, eh, déjame parafrasearlo de esa manera. Por tanto, les estoy diciendo que todo lo que me pidan, dice el Señor, créanlo que lo van a recibir. Bien, así es. Créanlo y, y lo van a tener sus manos. Y lo van a tener. Entonces, eso es lo que está tratando aquí de decir la, la, la, la Sagrada escritura en Marcos 11:24, uh -huh. lo que nos dice a través de la Reina Valera. Así es. Pero yo, parafraseándolo un poco, dice, por tanto te digo, que todo lo que tú pidas obrando, créelo que lo recibes Bien, así es. y lo vas a tener así es eh. de, así de fácil así de sencillo entonces mi amado mi amada así es no tienes que basarte nada más a lo que te diga un político no no no no y más si es de los populistas sí, no. porque eso no va a ser pura bla bla bla bla pero nada de realidad así es entonces tenemos que entender que tú puedes ser bendecido y puedes ser prosperado. Mm -hmm. Y eso es lo que hemos querido hacer a través de estos videos. De decirte a ti, mi amada, a ti, mi amada, no importa en qué país vivas. Comentábamos sí. antes de empezar que cuánta gente paga miles de dólares para que los traigan a la frontera. Ahí los dejan para que vengan acá a, a los Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿por qué la gente se quiere venir a los Estados Unidos? Sí, pues porque, eh, o sea, quieren prosperar, quieren este, vivir mejor y, y, y, y todas esas cosas este, quieren superarse, eh, pero no, no, no piensan que, que es, uh, es diferente, o sea, las cosas son muy diferentes a como se las cuentan. Claro, claro. Son muy diferente Claro, así es. Entonces... Con ese dinero que ellos pagan por venir o, o que lo traigan y que lo con muchas incomodidades, no vienen no en un no, carro Pullman, no, no, no, en eh, no. avión, no, no, nos, nos meten en los camiones eh, sí. como si fueran reces ahí. Este, sí, muy, eh, muy tremendo, muy, muy, muy feo, ve, sí. Vemos cuadros tan tristes que, que hasta, la verdad sí da hasta coraje, ¿no? Sí. ¿Cómo hay gente tan inhumana? Muy que No siente por la humanidad. No, no, no. <ríe> no hay, más ven el dinero. No hay piedad, okay. no hay nada. Entonces, déjeme decirles, eh, si, si tú te pones así con el, las herramientas de Dios, con la palabra y la oración, mira, donde tú vivas vas a prosperar. Amén, amén, así es. Y puedes empezar de bajito. Pero conforme vas desarrollando, vas a ir multiplicando lo que tienes. Bien. Puedes Así ir es. superándote poco a poco, poco a poco, quizás no lo hagas del ancho a la mañana, pero lo vas a poder realizar de una manera efectiva. Así es. Para que no se te vaya a caer lo que construido muy rápido, sino bien consolidado, bien consolidado, consolidado, consolidado. consolidado. Eh, bien aprendidito y bien necesito Entonces, esto es lo sí. importante. Nadie tiene que venirse de Centroamérica, ni de, ni de México, ni de Centroamérica, ni de Sudamérica, eh, ni de África, ni de otras partes. Porque en cada parte de, de donde ellos viven, sí. la gente... Ahí siempre va a haber alguien que, que le ha muy bien. Sí, pues sí, claro. Porque tú no eres de esos... O sea, lo que ellos están sí. haciendo para que te vea bien. No, más, no, no, no andes en las drogas, no, no, no andes robando, no, no andes asesinando, no. no, no, no. Haz lo correcto, haz, haz lo, sí. las sí. cosas buenas. ¿Por qué? Porque en todos los países siempre hay gente muy buena que se, que se ha enriquecido. Sí. Y no tienes que ser tampoco de los más millonarios en un momento dado, no, no. pero si puedes, pues hazlo, ¿no? Pero en todos los países hay gente que está bien y muy bien, y muy bien económicamente. Muy bien, así es. ¿Por qué no hacer lo que ellos están haciendo? O parte de lo que ellos están haciendo. Sí, sí, es que es muy importante este creer a, a, a Dios y creerle a Dios, tener la fe y la confianza de que Él, él lo hace, esperar en él. Entonces, por eso Hebreos 11 uno nos dice después la fe, la mm. certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, de lo que no estamos viendo. Exacto. Entonces, por eso sí es muy importante tener bien puestos los ojos en, en Dios y, y que tu fe sea sea fuerte. ¿Sí? Bueno, pues vamos a terminar y eh, vamos a la oración. Pero y... quiero hacer un comentario más. ¿Por qué? Porque queremos quedarnos juntos por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todo el mundo. Bien. Nos hemos dado cuenta que en, en Guatemala, por ejemplo, hay templos muy grandes, como el del hermano Cacheluna. Ajá, amén. Pero además hay otros. Sí, hay otros. Hay otros en, en, en Honduras, hay otros en, en, eh, en Perú, en eh, otros en, en, en Chile, otros en Argentina otros que en Colombia sí, sí. que han, se han desarrollado en Costa Rica sí. que es un pequeño pero también en El Salvador también, no en muy pequeño, ahí. pero en todos los países hay templos que se han desarrollado mucho y muy sí. bonito así es. y que hay gente que le está yendo bien uh -huh. entonces ¿qué, qué es lo que te requieres y necesitas estar en la posición de querer aprender y hacer aprender, aprender hacer. y hacer aprender y hacer y entonces tú también puedes prosperar Amén, así no, no se diciendo que tengas que ser pastor de un lugar así sino que tú puedas ser de lo que comparticipen con los pastores sí, pues, ¿sí, un obrero? y y ser gente de bien y hacer mucho bien a la gente entre Amén. más ayudas mejor te va a ir entonces Amén, va, vamos a orar Amén. y yo le voy a pedir a mi esposa que haga una primera oración y yo, yo te vino con otra. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos. Señor, en este momento le damos la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de, de enviar esta palabra, de enviar su mensaje, Padre, que esto, Señor, que se ha hecho, Padre Santo, venga a ser de bendición para mucha gente, Padre, y que usted toque, toque el corazón de las personas y sientan el deseo, sientan el anhelo de conocerlo más aún a través de su palabra y que confíen plenamente en usted, Señor, porque usted es el único que puede ayudarnos en cualquier situación, por difícil que sea, usted lo hace. Padre, y en este momento ponemos en sus preciosas manos, Señor, a las familias que están pasando por, por situaciones difíciles, en, en, en sus países, padre, que usted sea con ellos, padre, y sea también con los presidentes, con los gobernadores, padre, que, que tienen a, a su mando, señor, este país, este lugar, señor, que usted los use, usted abra sus su mentes, sus corazones, padre santo, y que dependan más de usted, que usted los guíe, los capacite, señor, para hacer lo que tienen que hacer, padre santo, ya que vemos que la, la situación en este mundo que estamos viviendo Cada día se pone más difícil Y usted es el único que puede ayudarnos En cualquier situación, por difícil que sea Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos Señor, Amén Mi Dios le adoramos, le bendecimos Honramos y glorificamos en su nombre Sí Señor ¿Cuántas veces hemos orado Señor? Miles, miles, miles de veces lo hemos hecho en las diferentes plataformas y en la radio también en vivo. Y Padre Santo, usted ha hecho milagros y ha hecho maravillas. Sí, sí. Ha sanado personas. Les ha bendecido para que tengan familia cuando no han podido tener familia. Los ha librado de la muerte. Sí, y podemos decir, Señor, que usted es quien hace los milagros. Nosotros solamente compartimos, Señor, lo que usted nos da a nosotros. Sí, señor. Y Padre Santo, en este momento, que cualquier persona que tenga un problema de salud, sí, cualquiera que sea, si se toma de su mano, Señor, sí, señor. por la fe, se toma de su Pero mano, le puede pasar lo que a aquella mujer que iba detrás de usted, Señor, sí, señor y que decía, esta persona decía dentro de sí misma, si yo toco el borde de su vestidura, yo soy sana. Sí, aleluya. Gloria, y ella había sufrido ya por mucho tiempo. Que ella tenía, que tenía. Y las enfermedades pueden ser de mil formas. Y sí. A ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, ten la misma fe que aquella mujer que iba sí, detrás de Jesús. Ella quería ser nada. Sí. Pero se atrevió a tocar su vestidura. Sí, sí. Y salió poder sanador de, de Cristo Jesús. Sí, sí, sí. De tal forma, de tal manera que él preguntó sí, sí, sí. cuando voltea, sí, sí, sí. ¿quién me tocó? Y los mismos discípulos. <risa> <Sí>. <risa> como ignorando. Ay Señor. Pero mira con el montón de gente aquí. ¿Quién te tocó? Y es que él había sentido que había salido una virtud sanadora sí, amen, amen, amen. para bendecir a esa persona así es como sucede tienes que creerlo mi amada, Creer, tienes creerlo. que creerlo mi amado, toca por sí. la fe la vestidura de Jesús sí, aleluya toca por la fe toca, toca, la vestidura de Jesús nada es nada imposible hay para él tómate de las manos del Señor abrázale en este momento y dile señor aquí estoy mire mi condición mire mi situación o la de mi hijo o la de mi esposa la de mi esposo o de mi familiar o de mi amistad y recibe la ayuda recibe la bendición en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a ti te digo mi amada a ti te digo mi amado Recibelo, recibe, recibe, la recibe la bendición, en el nombre del de Padre, Señor. en el nombre del Hijo Ajá. y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, sí, amén. Amén. Amén, amén, amén, amén y amén. Así es. Y mira, como esto va a quedar grabado, ahorita lo así estamos haciendo es. en vivo, pero va a, va a quedar grabado en las diferentes plataformas que tenemos, así es. Queremos darte también la nota así que cuando pues, tú ya lo veas en la repetición, pues si necesitas algo, pues escríbenos y te vamos a apoyar. Así es, mándanos, mándanos tu petición en un mensaje por el WhatsApp al 469-238-9007 eh, o bien por Messenger o, o bien a hoy.oramos.gmail.com y nosotros vamos a apoyarte con la oración. Y el Señor te bendiga grandemente y confía en Él y Él lo hace. Te damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y un abrazo de nuestra parte, Élida y e Rafael. Claro que sí. Y eh, por último ya, nada más, que, pues suscríbete, compártelo, marca un me gusta y la campanita, no te olvides. Y ahí pues vamos a, sobre todo eso de, de la campanita y todo de, eh, de suscribirse es allá en, en la cuestión de YouTube. Sí. Pero eh, tú lo puedes hacer también. Así, Así es. que Dios me les bendice. Así es. Y que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones para todos. Amamos en el Señor.